con dinero pero me dice, de y está bueno, por allá me no, por allá agarró y apagó se atrajo un tipo cuando se agarraba por allá allá no nos con no, no, una patrulla yo me mandé y ahí se quedó con pues, ellos tiramos su tiro Yo después no supe más de ahí. Sabía lo que pasaba nina. Y mire cómo anda, yo lo que quiero es que me dejen mi vida tranquila, que me vuelvan a su casa, que yo pague por, por lo que me quieran. O Se cae yo pague. Pero que me dejen mi vida tranquila, que a mi hijo mi mañana estén tranquilos, que sigan escuela y su vaina. Y a mí que me, me procesen Y hagan lo que tienen que hacer conmigo. Emilio, ¿cómo llega este muchacho allá a su casa? Yo lo conocí, una prima de él. yo tengo una hija Y llegó allá, estaba allá Durante un tipecito y nadie sabía ni nada y Yo no sabía lo que pasaba ni nada Yo no sabía que ahí tenía problemas ni nada Y estaba allá tranquilo bien, y bien dando bebiendo en un traguito. y me dijo Vamos allí a buscar un dinero ha usado arma de fuego ni nada de eso Yo creo que soy un simple pintor Que y, y yo pinto y, mi hijo, que me hace mucha falta. Yo lo que quiero de tranquilo, que si ya... mejor que ellos lo que deben hacer, que yo pague por lo que ellos ya... Yo como dicen, yo estaba... andaba con La persecución que se hace para el policial tengo indicado por la policía en la muerte de una gente de discusión. Mi compañero fue él decidió a través de su familia nosotros entregarse aquí ante las autoridades judiciales. Estamos en una entrega formal de nuevo, para que sea investigado el Bueno, primero quiero darle las gracias a ustedes, los periodistas, y a la familia a quienes tomaron las iniciativas de entregarlo por su mediación y le aseguramos que este señor, Emilio Francisco del Cuello, tiene garantizada su integridad, se le va a respetar su derecho con relación al proceso, que se está investigando en la jurisdicción de Salcedo, por lo que lo felicito por la decisión que tomó. Yo soy esa firma de Tacuello, la mamá de joven, que yo le, le dije a la policía y a los periodistas, que yo desde que me contactara con él, lo iba a entregar. Y aquí está, aquí lo trajimos y aquí está para que la policía decida y decidan qué van a hacer con él, pero que me les respeten su vida. Y yo, que nosotros la familia que andamos cogiendo, que eh, Vamos a ver si podamos irnos para la casa porque él ha dijo buscándolo ahí que estábamos ya yo lo entregué, porque anoche supe de él y yo le prometí a ustedes que yo lo iba a entregar desde que supiera de él, porque yo lo mal hecho no lo apoyo. Yo soy madre, y, pero no quiero verlo cogiendo que lo maten por ahí o algo.